Bueno, lo, lo dejo acá porque señor, eh, no un placer saludarle. Por, ¿Por qué Mi por qué mal. no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. ¿Y, y la suya usted es de un gobierno legal o ilegal. ¿señor? Muy amable, muy amable Usted por... es el ilegal, discúlpenme Perdón, pero claro. y si viene claro, acá porque ¿por yo, no, yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de Hálleme. lo que le interesa. No, yo no voy a hablar con usted. usted lo puso, usted le dijo. Usted le dijo que no hablará conmigo. Yo no voy a hablar con usted. No, yo Marcos Porra no voy a hablar con usted. Don Marcos y me disculpa, ¿verdad? Bueno, Marco. ¿Y por qué no viene solo viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a de sus cosas bonitas porque no viene a hablar de las cosas eh, hablan de un montón de cosas que, que quemaron favor, favor, que quemaron, quemaron un montón de comida y pero y ustedes queman la estoy gente estoy... viva ah, aquí... queman la gente viva, no es y verdad y aquí van a, ¿Ah? a quemar también aquí van a quemar también yo usted que se... no me puede señor, soy tranquilo no, no ¿Qué, puede, que que ¿Qué carrera la a que llevan por qué tanta carrera te llamas? ¿y cuál es el problema? ¿Por qué, te ¿Por qué te molesta tanto? No, no puede ser las preguntas, ¿sí? No? ¿Ah, así, así crees que estás en Venezuela. ¿Tú crees que estás en Venezuela? ¿Que puedes agredir a la gente? Aquí estamos, en Honduras. Esta es nuestra patria. ¿Estás de acuerdo? Soy periodista y tú tienes que respetar también. ¿Qué te pasa? Estás acostumbrado a que la prensa se arrodite, diga lo que quiera conmigo es diferente señor usted no tiene ningún motivo para agredirme ¿estamos? ¿por qué se queda callado? tanto muerto, tanto que han quemado en Venezuela y aquí viene a hablar basura a usted tanta gente que conoce la realidad y usted se llena la boca hable dígalo, diga todo lo que decía de Honduras diga todo lo que habla de regímenes y apoya a un gobierno dictador usted ¿qué se viene a meter a Honduras usted. Estamos acá, hágalo. Dígalo, lo que me decía, que soy un estúpido. Está todo grabado. Dígalo. Es para que usted entienda, señor, que cuando la prensa pregunta a cobardes como usted, se quedan callados como simples vulgares lameculo de los yanquis. Estamos, aquí usted va a respetar a quienes somos hombres y también somos periodistas, de acuerdo, puede retirarse cuando quiera. Mi nombre es César Omar Silva y gracias toda su vida. Bien pues era Marcos Porras, la cobardía hecha hombre, es el representante diplomático que tiene el gobierno ilegítimo de Juan Guaidó, aquí en Honduras tan cobarde que no ha podido sostener lo que habla en otros medios de comunicación y que al final aquí se demuestra de que están hechos, son realmente una escoria. En cámara Jorge Palacio César Omar Silva, compañeros, regreso con ustedes al estudio.